Bueno, estamos de vuelta. Bueno, estamos acá. Me hizo la aclaración antes, ¿no? Eh, preparador físico, era? No, no. <risa> preparador físico, sí, estamos el preparador físico. Eh, un profesional, la verdad, hablando en serio, de, de primera, Francisco Barrena. Hola, Francisco. Hola, Emilio. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, vos. Todo bien, muchas gracias por venir, ¿eh? No, no, gracias a vos por la invitación. Bueno, bueno. Contanos un poquito, Francisco. ¿A qué te dedicas? Mirá, nosotros eh, tenemos Forrest Run, eh, empezamos como, como un grupo de running, ¿sí? tuvimos un año eh, trabajando como grupo de running sin un local a la calle, y en el año 2013 nos instalamos con un gimnasio en el Paseo Nayaes, eh, estamos ahí desde el año 2013, y ahí en el gimnasio, aparte de la actividad de running, tenemos un montón de actividades que son complementos del running. que La idea mía de armar un centro de entrenamiento en torno a lo que era el corredor. Eh, entonces tenemos eh, toda la parte física, eh, agregamos entrenamiento funcional, eh, agregamos stretching, ¿sí? que es la, la parte de, de flexibilidad. Tenemos un taller de zona media, la zona media es importante también eh, para el corredor, sí, para sostener lo que es columna. Este, Perdóname, Francisco, ¿sí? yo, eh, ignorante, digo, no, nunca... Digo. ¿Qué es eh, la zona media? La zona media son abdominales, lumbares y hay músculos periféricos la zona media, como son los glúteos, por ejemplo. Okay. Sí, eso es la zona media, ahí sí es, eh, digamos, la caja donde va inserta nuestra columna y para que no sufra eh, está buena tenerla, sí, por tenerla tonificada, ¿no? Por supuesto. Bueno, Eso perdón que te interrumpí. Adelante. No, tenemos pilates también. Tenemos pilates en, en el gimnasio. Y esas son las actividades que son como complemento de, de, del running y para nosotros es importante. Bien, perfecto. Y decime, yo voy, nunca corrí en mi vida sí. y quiero empezar a correr. Sí, mira nosotros primero te hacemos eh, una entrevista. Eh, ahí te preguntamos... Eh, cuánto hace que no en esa actividad, si, has, si hiciste actividad alguna vez, si tuviste alguna vez eh, una lesión. Eh, vemos más o menos tu, tu estructura corpo, corporal para ver si en realidad puedes empezar a correr. Eh, yo he tenido casos de gente que ha venido a correr muy debilitada físicamente o con mucho sobrepeso, entonces esas personas ni siquiera pueden Incorporarse a un grupo de principiantes que nosotros tenemos en el grupo de Running con una profesora exclusiva para principiantes, o sea, tenemos grupos avanzados, grupos de principiantes. Y tuve el caso de una persona que, que se acercó queriendo correr y bueno, y, y le dijimos que no, que no, no podía empezar a correr directamente y tenía que hacer un trabajo de fortale fortalecimiento previo muscular, de ligamentos, articulaciones. Este, para poder afrontar lo que era correr y después se fue incorporando de a poco al grupo de principiantes empezó caminando y corriendo caminando y corriendo después ya corrió un poquito más corrió más días hasta que hoy es un chico que eh, ahora está preparando por ejemplo los 42 kilómetros de Patagonia Run para ir a correr los 42 kilómetros de Patagonia Run pero están. sí bueno pero es un chico que hace seis años que está con nosotros no y e hizo todo un proceso Hoy todos hablan de una moda, de, del running para mí, no es una moda, para mí es algo que está instalado ya y, y eh, que es beneficioso para la salud, después si queremos vemos y hablamos sobre eso. Pero este, justamente porque muchos piensan que es una moda van... Se bajan un programa de entrenamiento de, por internet, ¿sí? entrenan dos meses y se largan a correr una carrera de 21 kilómetros, una carrera de 15 kilómetros y después pasan las cosas que pasan o terminan de la manera que terminan, se lesionan. La verdad es que para correr determinadas distancias hace falta una preparación previa y de mucho tiempo. ¿sí? Y si hace un año que corres y ya hiciste carreras de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, al otro año no podés ir a correr un maratón, un 42 kilómetros. Claro. ¿Sí? El cuerpo eh, va asimilando el entrenamiento de a poco en la continuidad de uno en el entrenamiento. ¿sí? No es que tampoco sirve para el que entrenó hace seis años y vuelve a correr después de seis años. Y dice: El año que viene quiero correr un maratón. Bueno, para, hace seis años que no corré, vamos a hacer un entrenamiento y a largo plazo planifiquemos los 42 kilómetros. No puedes correr en seis meses. Luego. Por más que un macro ciclo de, de preparación para alguien que está entrenado, son seis meses más o menos de preparación para un maratón. Pero es para alguien que está entrenado, ¿sí? eh, no para alguien que. ¿De no cuánto tiempo hablamos, la persona que vos decís está entrenado? Eh, ¿entrenado para qué? Para correr un maratón, 42 Y eh, lo ideal es que, que sea una persona que hace 4 o 5 años que, que esté corriendo que haya corrido varias carreras de 10, de 15, de 20 eh, kilómetros hasta tenga alguna de 30 por ahí y recién ahí preparar bien un, un maratón Hay ah, también casos donde hay gente que que está mejor físicamente porque por ahí viene de algún otro deporte. Claro, ¿sí? claro. Hay gente poner, que viene a correr porque antes jugaba al fútbol, era jugador de fútbol, dejó de jugar al fútbol por la edad y ahora se dedica a correr y por ahí acelera un poquito los tiempos. Pero no es que en seis meses va no, a no, ir y claro. correr 42 kilómetros. ¿sí? Lleva un tiempo, lleva un proceso y, y un aprender también, una cosa son... 42 de calle, una cosa son 42 en la montaña, otra 42 en la sierra. Esto te iba a preguntar, tiene mucho que ¿la superficie el... influye en la preparación? O sea, ¿cada superficie tiene una preparación específica o la base es la misma y eh, después eh, ajustas sobre la superficie, digamos? Sí, mirá, cada carrera tiene una preparación específica. O sea, no es lo mismo ir a hacer una carrera de calle que eh, ir a hacer una carrera de montaña o de cierre. ¿sí? Eh, trabajamos diferentes capacidades. ¿sí? Eh, en las dos trabajan la resistencia, pero en una carrera de, de montaña le damos más prioridad a la fuerza que a la velocidad, como por ejemplo se la podemos dar en, en una... No es que la dejamos de entrenar pero le damos más prioridad a la fuerza en una carrera de montaña sí. que en una carrera de calle. Y al revés, en la calle le damos más prioridad a los trabajos de calidad de velocidad que a los trabajos de fuerza. ¿Sí? Después, bueno, obviamente se combinan ambas, pero la prioridad está sobre una o sobre otra. Y decime, para vos, que sos, eh, no sé si seguís corriendo, participando en, en maratones, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la superficie o cuál es la superficie más complicada para el corredor y por qué? Mirá, para... Yo, Siempre digo, yo sigo corriendo, entrenando, y, y dejé la calle y me pasé a las carreras de aventura, eh, porque uno en las carreras de aventura como que la puede pilotear un poquito mejor, ¿sí? ¿sí? El correr en la calle es continuo, o sea, vos vas a correr un 42 de, de calle y te planificas la carrera de una manera, voy a correr estos kilómetros a, a tal ritmo, estos kilómetros a tal ritmo, y no es que podés parar a... A caminar porque este, estoy cansado. En cambio, lo, la carrera, por ejemplo, de montaña, ¿sí? te da la posibilidad de que en una subida, si bien es un esfuerzo grande, uno aeróbicamente se recupera un poco mejor. Claro. ¿sí? Entonces te da como un alivio. Por eso digo que uno la puede manejar mejor una carrera de aventura que una carrera de calle. En cambio, en la calle es continuo: ¿sí? un paso atrás de otro, no hay tu tía y no puedes frenar. ¿Sí? Obviamente puedes frenar, puedes parar y todo pero si vos querés preparar bien una calle de una carrera de calle, eh, tenés que correr continuo, ¿no? Claro, o sea que es más difícil inclusive correr en la arena, porque los corredores que uno, cuando le ha tocado cubrir carreras, eh, los entrevista, dice que para... El, está bien, el que no es de acá, sí. no la tiene acá la arena, pero el, el, el que viene de ciudad, eh, venir a entrenar, no es lo mismo entrenar, eh, me parece a mí, en una plaza con arena que entrenar en una plaza, sí. ¿no? Vamos a diferenciar, ¿no? Porque vos me decís qué es para vos que sos corredor lo más difícil de correr. Yo te digo, bueno, claro. para, para mí eh, corriendo bien y en serio ir a la calle es complicado. Hay que uh -huh. entrenar bien y hay que eh, ponerse bien las pilas para ir a correr una carrera de calle. Y uno como corredor, siendo corredor, siente que una carrera de aventura la puede más o menos manejar. Eh, manejar. Ahora bien... Para alguien que recién empieza, ¿sí? supongamos una persona en Buenos Aires empieza a correr hace un año, un año y medio, y viene corriendo carreras de calle de 10 kilómetros, y un día se le ocurre venir a correr la Adventure de Pinamar y la va a pasar realmente mal, ¿sí? porque eh, es una superficie muy poco amigable, la arena es insoportable. In, incluso es, creo que uno de los terrenos más lesionantes que, que yo conozco. Eh, es más, yo a muchos de, de los chicos míos ni siquiera los bajo a la arena, ni siquiera en preparaciones eh, para carreras eh, donde, donde hay superficie de arena. Si trato de bajarlo lo menos posible, porque sufren mucho las articulaciones en la arena. Eh, y es mucha más la gente que se lesiona en la arena que en otro tipo de superficie. Prefiero hacer un trabajo de fuerza en otro lado y que la transferencia la hacemos en la arena claro. con muy poco, muy poco trabajo en la arena, solamente para sentir eh, cómo correr en la arena y poner en práctica una serie de tips que hay para correr en la arena. Bien. Básicamente eso. Bueno, perfecto. ¿Y qué me decías de la salud? ¿Qué me dijiste que después le íbamos a hablar? Eh, oh, mmm, no, no. Eh, no sé si, no, no me acuerdo mucho ¿Qué? Eh, en qué parte me tiro de la salud. Que dijiste que... Sí, Caridali. Eh, hola a todos. Sí. Eh, la, la salud era el que empezaba a correr, el tema de con... con ah, ahí está. No, no, lo, lo de... Me parece que venía por el lado de que muchos dicen que eh, correr es una moda y que, que, que no es saludable. Para mí... Eh, la actividad física es saludable sí, ¿sí? comparto plenamente eh, obviamente que no todas las actividades físicas eh, son aplicables a, a determinado a determinada persona o sea eh, cada uno eh, es un individuo sí que tiene capacidades diferentes y puede soportar diferentes tipos de actividades eh, no es lo mismo para una persona con sobrepeso eh, correr ¿Sí? que ir a hacer una actividad un poco más liviana del gimnasio. ¿sí? Este, no es lo mismo eh, para una persona, eh, como te dije antes, que no corre eh, hace un montón de tiempo, empezar a correr y que yo lo mande a correr 10 kilómetros o hacer un montón de pasadas si todavía no construye una base aeróbica, claro. no... No, tiene prepar, no está preparado muscularmente y articularmente para afrontar ese entrenamiento. Por eso te digo que es el deporte de salud y eso estoy convencido, pero en su dosis adecuada, ¿sí? Este, me es parece todo, que tiene ¿no? que pasar ni más, ni menos, por, ese, que por ese lado. Y um, si bien lo, lo que nos pasa a nosotros los entrenadores que entrenamos grupos, ¿sí? Hay que saber individualizar el trabajo, aunque estemos entrenando gente en grupo. ¿sí? Eso es importante y es una tarea difícil, pero se puede lograr. ¿sí? Este, entonces eh, hay que saber individualizar el, el entrenamiento de, de cada uno. Y qué importante, ¿no? porque no es lo mismo una persona que, como vos bien decís, recién comienza que no está acostumbrado al ritmo de salir a correr, que una persona que pasa hace 3, 4, 5, 6 años que está haciendo esa actividad y tiene otro tipo de eh, desempeño por, por, por toda la preparación anterior, ¿no? Sí, aparte, no solo, no solo eso, que obviamente que si una persona que no hace nada, yo le doy un entrenamiento eh, demasiado fuerte para él, no solo se va a lesionar, sino que se va a frustrar, entonces la persona viene a entrenar conmigo, yo le digo hoy tenés que hacer tal y tal cosa como todo el mundo y va a terminar de entrenar, al día siguiente me va a llamar que le duele todo, que le duelen las rodillas, que, sí. que le tiró acá, que le tiró allá y al ver que no puede hacer la actividad, se va a frustrar y no va a venir más. Entonces yo como entrenador, ¿qué tengo que conseguir? Que esa persona, sí, al darle de a pequeñas dosis, tome la actividad como un hábito, ¿sí? y no como eh, voy, corro, soy el campeón durante no, un año no. y después no corro más. Eh, nosotros tenemos que lograr que la gente no haga la actividad por un año, por un año y medio. Nosotros tenemos que eh, sea un medio de vida la actividad física. Sea correr, sea caminar, ir a jugar al fútbol, claro, sea claro. Eh, caminar, obviamente el caminar es muy, muy buena actividad física. Bueno, vos sabés que yo escuchaba a un médico antes de ayer en la tele que decía que no solamente la dieta es muy importante, sino a la dieta hay que acompañarla con una actividad física. Sí, y es recíproco. O sea, hay gente que dice, uy, con todo lo que entreno este, no, no bajo de peso. Y bueno, pero la otra parte... Eh, te alimentas bien, eh, descansas bien, lo acompañas con una dieta. Claro. No, eh, salgo el fin de semana, eh, tomo un montón y como esto y como lo otro. Y, y bueno, ¿no? puedes hacer toda la actividad física del mundo, pero si no la acompañas con una dieta, no, no claro. va a funcionar. Y no. lo mismo, ¿sí? si a una dieta no la acompañas con actividad física, no es va a funcionar. Mismo que nada. Sí, sí. Por eso está bueno siempre eh, trabajar. Eh, en equipo, ¿no? Hay gente que suele ser celosa, ¿no? De, eh, si, por ejemplo, yo tengo gente que, que entrena running con otras, con otras personas, ¿sí? Pero yo les doy la preparación física y trabajamos bárbaro de manera multidisciplinaria y así mismo o con un psicólogo deportivo o con un nutricionista eh, está bueno trabajar de manera multidisciplinaria. Y cada uno haciendo su trabajo bien, no tiene por qué haber celos entre profesionales. Bueno, pero digamos. viste que no solamente en tu disciplina mm. se, eh, existen esos celos profesionales. Sí, sino claro. en, la, está mal que existan, ¿no? Porque, mm -hmm. como vos decís, eh, trabajando en equipo, el resultado final, el objetivo que se cumple es que el, el, el, el atleta, por llamarlo de alguna manera, eh, cumpla su objetivo, ¿no? Exactamente, es así. Y el. <coughs> Y el resultado es para la persona que viene a buscarnos como, como entrenador, como, nutricionista, como, como, sí, como el que pro, va a buscar un nutricionista, como el que te va a buscar un profesional. No es un resultado propio. Muchos ven en el resultado del alumno. Eh, el resultado propio, no la verdad que no, no pasa por ese lado. No, yo lo que creo es que, si bien no es resultado propio, es un gran mérito también del entrenador que le acertó en, en la técnica para que esa persona pueda lograr su objetivo. ¿no? Sí, pero también, obviamente, seguramente, porque hay, hay eh, profesionales que no dan en la tecla y justamente vamos a la frustración de la que de la que hablábamos antes, pero también el mérito me parece que y es casi exclusivo de la persona que viene y se acerca, porque si esa persona no tiene continuidad, no tiene la voluntad, eh, con un buen entrenador no va a ningún lado. No, y en cuanto acá, ¿qué factor cumple la cabeza? No? Y la cabeza es súper importante, sí para, para todo, no solo... Eh, ...para una carrera, sino para el ir a entrenar todos los días, ¿no? este, A veces por ahí yo siempre le digo, chicos, bueno... Eh, ...traten de, de salir de su casa cuando llegan de trabajar y venir a entrenar... ...que una vez que llegan este, se les pasa las ganas de quedarse en su casa. Pero es difícil, ¿no? Porque eh, la persona que trabaja todo el día va a la casa, se cambia y por ahí ve al hijo, ve el sillón y dice, hoy oh, me quedo, hoy no voy. Claro. Y bueno, y, y ahí la cabeza es fundamental. fundamental si claro. uno está mentalizado y, y quiere ir con el objetivo que se propuso, o sea, bajar de peso, o sea, correr determinada carrera, si la cabeza no acompaña, bueno, estamos pero, muertos. Vos sabés que nosotros hablamos, yo hablaba con los amigos y... Nosotros, mis amigos, somos de, de la idea de salir a correr antes de, o de hacer actividad física antes de ir a trabajar. Uh -huh. Viste que en Capital, cuando uno vivía en Capital, hay gimnasios de las 24 horas. Sí. Que, bueno, nosotros nos juntábamos tres o cuatro, hacíamos natación, pone, bueno, digamos, a las seis, también unos locos, ¿no? a las seis de la mañana, a hacer natación, y ya a la tarde cuando venían podíamos estar con la familia o salir a, no sé, ir a, a, a, a, a estudiar o lo que fuera. Entonces es más fácil para mí, ¿eh? para mí ir a la mañana. Y acá en Pinamar, ¿qué me, pasa? ¿qué me pasa? A la mañana no puedo. Entonces, ¿qué hago? ¿O al mediodía, sí? O a la tarde antes de cortar. Entonces, ya cuando uno llega a la casa, que está con los chicos, yo me voy a mi casa a las 7 y media de la mañana y a los chicos no los veo capaz que hasta las 10 de la noche. Entonces, eso también, viste, es, es, es muy importante. Y el tema del, por eso te preguntaba el tema de la cabeza, ¿no? Qué importante. Y con respecto a eso. ¿Qué pasa con la cabeza en una competencia? ¿Cuánto influye en el que el corredor, al margen de que está... Hagamos de cuenta que está físicamente preparado para correr, ¿sí? O sea que ya cumplió el objetivo ese. ¿Cómo influye la cabeza en el que el corredor llegue o no llegue? Mirá, eh, llegar generalmente llega a todo el mundo. El tema es que por ahí los corredores tienen... Un, por ahí un determinado objetivo en la carrera, de hacerlo en determinada cantidad de tiempo, o si es alguien que viene compitiendo, sabe más o menos quién corre en la carrera, entonces salir adelante de determinada persona. Y la cabeza es súper importante, porque la realidad yo tengo casos de chicos que... que andan muy bien, tengo chicos también, no solo que, que corren, sino que por estos jugadores de tenis que la, la parte de preparación física y la cabeza es, es fundamental y son chicos que tienen eh, muchísimas condiciones y pueden ganarle a, a, a la gente con la que están jugando y pierden porque la cabeza es un factor que les juega de manera negativa. Eh, no le puedo ganar, me siento mal, estoy cansado... Eh, el otro está mejor eh, en que estoy yo, corredoras, tengo corredoras que vienen la carrera, se preparan, está bárbara, eh, preparada, una semana antes de la carrera me duele acá, me duele acá, me duele la cabeza, che me enteré que va a correr tal persona, me va a ganar, o sea, en la cabeza es a fundamental, sí. eh, muchísima gente sufre el boicot y hay que tratar de, de sobreponerse sí, a, a la cabeza. Es contra una mala la, la, la premisa es contra una mala hay que tirarle siete buenas. Claro. ¿sí? Totalmente. Entonces, eh, a la que te dice, mira, eh, eh, va a correr tal persona. Bueno, pero le ganaste acá, estás preparada, estás mejor. Tirarle 20.000 cosas que la hagan superar ese, ese pensamiento negativo que tiene. Bueno, ahora nos vamos a la otra punta. Sí. La persona está entrenada, pero eh, uno puede estar, trabajar tantos años en la cobertura de, de eventos, eh, de maratones o de sí. carreras, uno le ve el color de piel al corredor y se da cuenta si realmente puede seguir o no, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eh, la pregunta básicamente es, vos los preparás para que en alguna carrera el servicio médico le diga, no, para no puedes correr más? ¿O no es parte del, del entrenamiento, digamos, no es necesario eso? Porque me ha pasado... Que nosotros, como equipo médico, en las carreras, los organizadores nos dan la potestad de decir que el corredor no pueda seguir corriendo. Eh, y muchas veces nos encontramos, para no decir la mayoría, de que el corredor, a pesar que uno le dice que es por su salud, que no puede seguir corriendo, quiere seguir corriendo. Sí. No, mira la, la prioridad siempre eh, en cualquier actividad deportiva es la salud. Si hay alguien, un personal idóneo afuera que te para en una carrera y te, te toma la presión, te, te, te, las pulsaciones. Te revisa, digamos. Te revisa, ¿sí? te, te hace un, un primer chequeo y no pasas ese primer chequeo y te dice, mira, la verdad es que no puedes seguir, eh, siempre tenés que parar y, y es eh, la premisa con, con mis alumnos. O sea, nunca, lo, nunca hablamos eso, pero la premisa es cuidarse uno y pasarla bien. Y el pasarla bien, es eh, fundamental si vos eh, la estás pasando mal y te dicen que tenés que parar, ya no estás dentro de la premisa que yo te doy. Y Francisco, ¿por qué eh, eh, cuando uno para el corredor, porque el corredor medio insiste en seguir y no... ¿cuál es el, el pensamiento de vos que sos corredor, del corredor cuando pasa esto? Sí, en realidad... Cuando uno larga una carrera, la premisa siempre es terminar la carrera, ¿sí? este, Pero bueno, para que te pare alguien de la organización y te diga, mirá, estás mal, no puedes seguir, tenés un cuadro de deshidratación, este, no es conveniente que sigas, eh, me parece que ahí hay, hay que parar, y hay que convencerlo al corredor de, de que pare, pero ahí tiene que ser tajante, porque yo sé de, de carreras donde eh, gente que está del servicio médico lo para el corredor y el corredor quiere seguir, y para que siga le hacen firmar un consentimiento de que está siguiendo bajo su voluntad, y en realidad me parece que la organización tiene que ser tajante en ese tema sí. y decir, bueno, hay que parar. Hay que eh, parar, pero muchas sí. veces yo lo, lo puedo parar, Si sí. aviso a la organización sí. que el corredor 525, a nuestro criterio de nuestro médico, no puede seguir, sí. pero yo no lo puedo obligar a salir de la carrera. La verdad que, que no sé cómo es eso en cuanto a reglamentación. Nos de, ha pasado, ¿eh? Nosotros es En más. cuanto a reglamentación de carrera no sé, pero estimo que si esa persona que vos parás... Eh, tiene algún problema eh, y la carrera se puede comer algún juicio Total, interesante. Si vos totalmente. la paraste. La paramos y el, el tema del, del, lo que vos decís, de la responsabilidad civil que se firma sí. es justamente por eso, porque nuestro me, nuestros médicos, en el caso del equipo de salud que está trabajando en el lugar, sí. ve, lo revisa al corredor y le dice, determina al equipo de salud que no puede seguir más. Sí. Eh, ¿Firma la responsabilidad civil? porque nosotros, le, lo, lo, en el caso que no haya que llevarlo al hospital, que él se puede ir por sus medios, claro. eh, para que no continúe la carrera. Claro. Porque si él, después que se va, hace dos cuadras y sigue corriendo ya ahí nosotros no podemos hacer nada, entonces la, lo, nosotros nos aseguramos que nosotros lo paramos. Uh -huh. Otra cosa distinta es que, como pasó también, que le decimos no puede correr más y lo llevamos al hospital o a la clínica para que le hagan los chequeos correspondientes complementarios. ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que ocurre habitualmente en, en las carreras. no Mirá, no, no, me excede el tema de, de cuál es la parte legal de uh -huh. las carreras o de un servicio de emergencia pero el mensaje que nosotros tenemos que dar es que la prioridad es la salud del, del corredor y al corredor, si le dicen que pare y se siente más o menos mal, tendría que parar para poder seguir corriendo eh, más carrera. adelante, Otra exactamente. Carrera. No que tenga algún problema de salud, que terminada la carrera le digan, eh, mirá, la verdad que por haber seguido corriendo te pasó tal cosa... Y no vas a poder correr por un montón de tiempo más. Está bien, hasta que te acomodes. Buena sería que se lo puedan decir. Si, claro. el, si el corredor por seguir le, le pasa lo peor, uh -huh. eh, eso es terrible, ¿no? Eh, Porque sí, claro. Deja la familia, deja todo un... un... Sí, igual convengamos. Eh, vos me decís pasa lo peor, que alguien fallezca en una carrera. Pasa, ¿viste? Eh, a mí me parece que... Eh, por ahí era el día, eh, te levantaste, estás súper recontra, súper entrenado, pero no dormiste bien, te levantaste mal, eh, te afectó algo del día y te tocó, ¿viste? ¿Cuántos casos sí, hay de sí, sí, jugadores eh, que juegan en la primera línea del fútbol español donde tienen los estudios que nosotros ni siquiera nos imaginamos? Porque nosotros, eh, yo el año pasado hice un curso con con gente que trabaja en el cuerpo técnico de Boca y terminan el entrenamiento y le miden el lactato para ver cuánto lactato y le toman la pulsación y 20.000 estudios, viste, inmediatos después de entrenar para ver cómo está, cómo está el corazón, eh, muscularmente cómo está eh, cuánto lo afectó ese tipo de entrenamiento sí, cuánto bajó eh, están está monitoreados con GPS a ver cuánto corrieron durante partidos y cuánto, cuánta velocidad hicieron eh, y esa gente eh, se muere en un partido. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, es complicado trasladar porque he escuchado un montón de, de, de gente diciendo, no, porque se largan como locos a correr y se mueren no. en las carreras. Bueno, pero hay que después. ver todos los casos, ¿no? No es, viste, puede haber casos de gente que corre un mes y se larga como loco a correr una carrera por encima de lo que puede correr pero por ahí es gente que, que no fue un entrenador claro, no está preparada que se manda sola. Entonces, entonces hay que tener cuidado yo soy bastante cuidadoso en ese tema y no me suelo subir al como se dice al caballo de, de todas esas cosas y empezar a pegarle a la gente que por ahí le pasó porque lamentablemente nosotros tenemos tanta gente Nadie que, exento, nos, que nos puede pasar claro. también ¿no? Claro. Este, pero la prioridad siempre es la salud así que si hay gente escuchando seguramente es mucha el consejo es eh, si estás haciendo actividad física no solo en una carrera si saliste a correr y tenés palpitaciones te sentís mal eh, pará, caminá llamá, todo el mundo sale a correr hoy con el celular llama a emergencias o llamar a un pariente que te vaya a buscar, pero no sigas haciendo la actividad física. Esa, ese, ese es el, el consejo. Nos tenemos que cuidar. Entre es, todos, es total. Es el, el envase que tenemos y hay que cuidar. Y hay que cuidarlo, ¿sí? para poder seguir Seguro. haciendo la actividad. Seguro porque es una cuestión también de, de, propia de la salud, ¿no? Así que, bueno. Bueno, Francisco. Y bueno, y, y obviamente todo el mundo que empieza una actividad física hacerse un chequeo médico, eso es fundamental, y nosotros como, como gente que, que profesional de, de, de la actividad física, eh, incitar a que la gente vaya a hacerse su chequeo médico y se controle cardiológicamente. es importante. Y ¿no? si puede también ir a un nutricionista y eso le va a facilitar todo mucho más. Es como vos decías al principio, todo un trabajo de equipo, ¿no? Entre Exacto. El, el profe, el, el médico y el nutricionista, ¿no? Sí. Y quizás el psicólogo que también también Y hacérselo psicólogo. entender a la gente, a la gente le cuesta, ¿viste? Eh, suele pasar que por ahí hay gente que va al gimnasio y le pedís un certificado médico, no vuelve más. Pero bueno, hay que, hay que pedirlo y hay que obligarlos a que a que se chequee. Exacto. Bueno, y, y bueno, y, que, y... Que, que, que, que realmente se hagan los estudios para... para... Es, es muy importante. Sí. ¿Dónde, si yo quiero empezar esa actividad física en tu gimnasio, dónde sí. te encuentro? Repetimos, por favor, el lugar. Nosotros estamos en el Paseo Nayades, Nayades Intermédanos, eh, Forest Run Group, eh, es el gimnasio, y ahí estamos de lunes a viernes. Eh, estamos de lunes a viernes eh, todo el día. Y para mayor información podés entrar a nuestra página, que, que están todos los datos, están las redes sociales, los teléfonos para llamarnos, eh, www.forestrungroup.com.ar ¿Y qué teléfono, qué número? Eh, oh, <risa> sin, no, no llamo al, al fijo, la verdad que no me acuerdo. Ah, bueno, lo buscamos por sí, internet. 51 ¿No? 57 98 me parece que es bueno. el, el fijo. Sí. Bueno. bueno, Francisco, muchas gracias bueno, eh. La verdad un placer tenerte acá Espero poder tenerte en otro momento Y que nos cuentes de alguna carrera que has participado Que bueno, has llevado vale. al, al equipo, al grupo Dale, dale, ahora este fin de semana eh, Corremos varias carreras Estamos eh, en Ostende Hay una carrera el día viernes El A fin la de semana, exacto, corremos eh, En Balcarce, Tierras del Diablo Tengo gente que corre Maratón de Chicago tengo gente que corre en Córdoba eh, una carrera de dos días que es de Carlos Paz a Mina Clavero. Este, así que hay ah, gente que corre los 10K del Monumental de River. Así que estamos desparramaditos este fin de semana. Por, por, todos, por, lados. por todos lados. Sí, sí, sí. ¿Vas a ir a alguna de esas? Yo voy al Diablo, pero no estoy preparando nada todavía. Me anoté para correr Patagonia Run. 110 kilómetros en abril, eh, pero todavía armando la base para, para la preparación de o sea, esa... La base a irá a ver a Agustina, entonces. La vamos a ir a ver, sí, que ella está en Villa Langostura, sí, sí la vamos sí. a ir a visitar, seguramente. Bueno, bueno, Francisco, muchas gracias bueno, y dale. nos vemos la próxima. Dale, ¿eh? dale, Bueno, vamos a una pausa, Cari, por favor.